es la cueva de la Maris que la parte de esta eres? realidad ¿Qué? <risa> acaban de hacer pipí ahí tres al mismo tiempo ya no alcancé a grabarlos aquí en esta pared en esta pared estaban haciendo pipí, es el baño público tres personas mientras la Madis está aquí en su, en su huevo en su burbuja su burbuja feliz aquí afuera hay todo un mundo que descubrir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 Vamos a ver la vista hacia afuera, hacia el exterior, pero desde el segundo piso, la estación de trenes de Navadelli. Todo eso de ahí atrás. La otra es por allá, de aquel lado. Sí. Ándale, pues. Esos son los contrastes que tiene Navadelli. Por un lado, un hotel muy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 Y tenemos llamadas gratis. Y puedes usar también estas max Buenos días desde Nevada. Uh -huh. mm, ahí estamos en, en nuestro postal. Está bastante fresita. Y este. Hoy um, es buffet. Me pedimos fruta. Ya me la estoy acabando. Pero hay fruta, yogur, cafecito. Fruta, yogur, café. No, yo pidió Un omelette omelet. Tortillas de aquí, panchata o no sé cómo se llama, uh -huh. mamá también pide su panchata. Uh -huh. Y también tengo fruta y yogur. Uh -huh. Y uh -huh. mi cafecito con leche. Vamos a desayunar bien porque hoy vamos a ir a algunos malls, esperamos. Entonces necesitamos energía para. Nuestro último día en Delhi. Uh -huh. Queremos también conocer la otra parte, si es que hay. Por eso empezamos con esto: uh -huh. más, más occidental. Uh -huh. Exacto.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 tele, los lugares. Ahí está la nariz. Los mantelitos. Los mantelitos la son A Maris le gustó mucho el diseñito y todo el concepto de este lugar. Se llama Bloom Rooms. Dios Ya llegó nuestro Shurul Esto nos va a llevar al metro parte de, de Club Rooms, aquí está. Nos dejaron en la estación de Rugby Shop, y de aquí vamos a agarrar la línea amarilla hasta la estación...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 Cámara. Cámara. Yeah. <laughs> Les gusta mi cámara aquí. Ahí están los tickets. Sí, aquí se paran a las mujeres y los ponen esos biombitos para revisarlas. Y a mí por otro lado. Nada más a dónde vamos. Esta? Sí. Y vamos a ir a la. Esta. 2 Pi. 32. ¿Eh? Y no pagamos los 150. Sí, eso te iba a decir yo también. ¿Que ¿Para qué pagamos todos? Nos va a costar 32 rupias. No, 64. Si no, nos íbamos a gastar 300. 300. Ah, ¿verdad? Vamos a pagar 32 rupias. 1, 2, y 4 Aquí están las, las fichitas y el cambio Damos raya Tenga eh, su fichita Y trae el cotob minar Por acá marido A AFC, A AFC, A. AFC, AFC, AFC, AFC, AFC, AFC, AFC, AFC, AFC, to le digo no, Mari. Maris me está comentando Maris me está comentando que que que que que que, que este metro se ve mucho mejor Está, está, mucho mejor que el de está mucho mejor que el de México, el aire acondicionado está bien potente, el aire acondicionado, está muy bien el metro, las está estaciones, te va indicando las estaciones a donde vas, está, está limpio, casi están casi nuevos, no están pintarrajeados, no están pintarrajeados ni grafiteados. Ni grafiteados.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 Vamos a ir al Select City Mall. Para ir al Select City Mall tienen que tomar el metro a la línea amarilla hasta la estación Mal malvilla nagar Y de ahí lo más recomendable es agarrar un Rickshock que nos va a cobrar 50 rupias y nos va a llevar aquí, al Select City Mall, que es este de acá.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 Esto <laughs> es anti-pollution mask, anti-pollution mask, mask? N99 filter, and this is the highest filtering. Okay. And this is a reusable and washable 8 to 10. times. PM 2.5 0.3 micron filters. Ya vimos la primera tienda que venden máscaras para la pollution.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 de repente tienen algunas ediciones, pero... Ahorita revisamos. Forever New en vez de Forever Young. ¿O ¿Cómo se llama? Forever 21. Forever Young, esa es una canción. Milano. The Body Shop. Pantalones. René. Zodiac. Y esta es un área de Fast Food aquí del Centro Comercial de, en India de Select City Walk se llama My Square aquí y de entrada tenemos touch to begin ah mira podemos pedir mm, no sé ok aquí pagas aquí pagas desde aquí haces tu tu pedido, haces tu check -out y me imagino que te dan un cuponcito o algo y ya después pasas aquí y esto es, ah estos son los restaurantes que estaban allá esto se llama S. To Go y con es comida como muy de aquí se ve bueno, ah esos panes, esos puñuelos inflados se ven buenos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 Mexicano. Al sí, mexicano. Bien. No, sí. Es no son tacos. Comida mexicana, chilaquiles. Un burrito. ¿Any Mexican work here? ¿No? Una comida mexicana. I don't know, es there Thank you Eso no es comida mexicana Que no me vengan, no hay ningún mexicano trabajando ahí Fat Luz. Pastitas Papas Un horno Y ya casi no las echamos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 y estas de acá no las habíamos visto nos faltaron estas guanchi by killing es una, un food, food court digo un food truck, food truck. están viendo y este árabe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 No corro, no empujo y no grito Hasta le voltearon la blusa a la maris. Se la voltearon. Miren. Se voltearon la blusa a la maris. y esta vez para irnos pedimos un Uber X hemos estado usando UberGo. hemos estado usando UberGo pero esta vez pedimos un Uber X vamos a probar el Uber X aquí en Nueva Delhi porque lo que hemos previsto siempre es el Uber Go que en México no hay UberGo, solo es Uber X y Uber XL van a vender en un Tata índigo XL y estas son las placas y nuestro chofer es Ranjit. Vamos a ver qué tal nos va. Y ya está llegando nuestro Uber. En un minuto va a llegar nuestro Uber, de un momento otro. De un momento otro, estamos esperando un Tata Índigo. Creo que nunca nos hemos subido a un Tata Índigo. ¿Ese es Ahí Ah, ese es el. Okay. Ok. Okay. Happy Diwali. Happy Diwali. Tomorrow, Happy Diwali. <laughs> <laughs> next tomorrow. Next. Oh, next tomorrow. <laughs> okay.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 Empieza la aventura de los aeropuertos. Nos acaban de decir que nuestro vuelo fue cancelado. Entonces vamos a ver si nos mandan no antes o en qué vuelo nos asignaron. Bueno, empieza la aventura. A ver qué pasa. Pues el estatus es, ahora estamos en Air India. Ahorita les contamos por qué estamos en Air India en vez de Lufthansa. Ya pasamos migración. y Ya pasamos el security. Ahorita les ponemos al día porque estuvo muy ajetreada la llegada vuelo cancelado un número de ticket no encontrado para arriba y para abajo pero ya estamos aquí pues resulta que nuestro vuelo estaba cancelado, el original Salimos a las 3 de la mañana y entonces lo que hicieron fue este, asignarnos un nuevo vuelo que al final nos resultó muy bien porque este nuevo vuelo este nuevo vuelo es directo a Chicago ya no tenemos que hacer conexión en Europa ya no hacemos esa conexión íbamos a hacer dos conexiones, ya nada más solo vamos a hacer una y otra ventaja es que al parecer el vuelo va vacío por el Happy Diwali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 que lo leo? No sé algo. No, nomás sí no sé. Eh, unas tartitas, unos brownies, ensalada, pastita. Ensaladita. Mil Godway soup Lentejas. Este es. Es este, es este. Chicken Butter Masala. Acá hay más platillos que allá, ¿eh? Ahí nada más había uno y aquí hay tres. Arroz, ay huele bien rico. Mantequilla, pan, changuises. Y... ¿esto que es. ¡Órale! Oh, Arroz. Y de este lado está... Barrita. Para una sopa o algo así. Aquí tenemos cafecitos. Sí. Y galletas. galletas. Sí, la sala. La sala lounge. Ahí atrás están los baños. Y... Aquí está la parte de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 este, postres, bebidas, aire de todo, bastante bueno saludos y ahorita nos vamos a subir a nuestro avión cuando hicimos nuestro check-in nos dijo el, el, este, el que nos hizo el check-in que el vuelo iba muy vacío y que nos pudimos cambiar el asiento que queramos yo quiero este